Vamos a leer versículos del 1 en adelante. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Recordemos que lo dice, lo pronuncia Moisés, pero Moisés, ¿cómo actúa? Como un profeta. Por tanto, lo que él decía era porque Dios eh, se lo mostró y se lo transmitió para que él lo dijera. Por tanto, eran palabras de Dios. Dijo, Jehová vino de Sinaí. Y de seguir les esclareció. Les esclareció. En Sinaí, ¿qué se da a los diez mandamientos? ¿Y qué les esclareció? Les da luz, les da claridad. Claro. ¿Y dónde se da la claridad? Claro que visualmente en los ojos, pero y la claridad del entendimiento. La mente. ¿Entendéis ahora el por qué todo lo que hemos visto ahora coge más sentido aún? resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre diez millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Bien, aquí podemos hablar también de que cuando Dios viene a dar los mandamientos, no viene solo, ¿eh? Viene con diez millares de santos. Es una equivalencia a lo que va a volver a suceder en la segunda venida de Jesús,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 Y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. ¿Quién es rey en Jesurún entonces? ¿De quién está hablando? ¿De Jacob? El auténtico rey es Dios. Por tanto, el rey de Jesurún o el rey en Jesurún era el mismo Cristo. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, ¿qué va a suceder al fin del tiempo? Cuando Jesús vuelva por segunda vez, todos estaremos juntos y nuestro rey aparecerá para ser, darnos la salvación. Él nos va a llevar de aquí, estemos en un lugar u otro de este mundo, nos va a llevar con él, todos juntos. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así... Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Aleví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Y aparece una vez más, ¿eh? el asunto de las aguas. Y todo con contiendas, ¿eh? Pro contiendas, probar. Roca. De la que salió agua. Por supuesto. Y Cristo es la roca. Esa y de que la... salió agua. Esa era la <risa> significación uh, de por qué el agua debía salir de una peña, de una roca, y no salía, no brotaba directamente del suelo. Sino que tenía que pasar por la roca que era Cristo. Constantemente está recordando ese suceso, como el suceso casi, de los más importantes de, de la vida de los hebreos, por de supuesto. los 40 años de su. Sin lo cual hubiesen fallecido. Uh -huh.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 que son los que deberían trabajar especialmente para hacer algo por el pueblo de Israel. Y, y bueno, y a nivel gráfico, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, Israel, y el holocausto sobre tu altar, Israel, Jacob. ¿Nos acordamos de la simbología del templo que mostramos el otro día, donde Jacob es tirado? Su cabeza era el lugar santísimo. Donde se hacían. Y donde se ofrece el incienso delante de ti y el holocausto en los pies, en, en, en, en, en, en la zona, bueno, en el altar del, del sacrificio. De eh. O sea que está, nos, está, nos está corroborando lo sí. que dijo el otro día los, los, el texto judío y nos está corroborando que Jacob estaba representado en el templo. Totalmente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 El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entre sus hombros morará. Si recordamos una vez más las características de la comparación entre el templo y el cuerpo, ¿dónde estaba el arca de la alianza donde se manifestaba Dios? En el lugar santísimo. Si lo comparábamos con un cuerpo, entre hombro y hombro, ¿qué tenemos? La cabeza la cabeza, y vimos como el arca precisamente estaba puesta en el lugar donde correspondería la cabeza y allí se manifestaba la gloria de Dios en el arca, pero también donde entonces en nuestras mentes por eso la glándula pineal por eso el mundo satánico ha cogido lo mismo que Dios sabía y que el pueblo de Dios deberíamos saber pero lo ha desviado totalmente a su terreno para variar, claro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 Ya ves, montes, collados, eternos, nos está dando una perspectiva mucho más allá de lo que hasta ahora podíamos entender por ciertos lugares. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. ¿Sobre la cabeza? Claro, sobre la cabeza de José. No dice sobre el corazón, no, es no que es muy interesante. Sobre la cabeza y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Ah, venga. ¿Dónde se habla siempre el tercer ojo? En la frente, ese que se pone en los hindús. Y ¿Por qué? Si Satanás solo ha hecho que coger las cosas de Dios y plasmarlas en sus modos de hacer. ¿Y la placa de oro del, del turbante del sacerdote? Que era la diadema, esa corona que el sumo sacerdote del pueblo de Israel llevaba, que decía, «Santidad a Jehová». Santidad a Jehová Por ojo. tanto, como siempre... Vemos las cosas de Dios y cómo Satanás lo refleja hacia su lado y le da la vuelta y media a las cosas para llevar a la gente a su terreno. Como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Mirad que hay al lado de la constelación de Orión el toro, Taurus como el primogénito de su toro. ¿Quién es Jesús? El primogénito, el unigénito hijo de Dios. Pues esto es lo que iba a hacer. ¿Por qué luego se habla de esa connotación de sacrificar toros y que ciertas divinidades eh, que simbolizaban a Satanás fueran un toro? ¿Y por qué el pueblo de Israel hacía esos sacrificios así? Como siempre, no es más que suplantar las cosas de Dios. Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Del 18 en adelante nos dice, a Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres, y tú y Sacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, en su monte por lo cual chuparán la abundancia de los mares, una vez más, agua, y los tesoros escondidos de la arena. Agat dijo, bendito el que hizo ensanchar a Agat, como león reposa y arrebata brazo y testa. León una vez más, ya sabemos la significación también para Dios, pero cómo no, Satanás también se lo aplicó, ¿no? Y Jesús, bueno, los textos bíblicos que nos decían que Satanás también, ¿qué hace? Como león rugiente andando buscando a quien devorar. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. El legislador es Dios. Y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo... Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo, Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Y del 24 en adelante, Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y mojen aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. ¿De dónde? Desde el cielo, cabalga. Bueno, más claro, ya no se puede ser, ¿no? Con todo lo que hemos visto cada vez que se ha manifestado Dios, al menos tal como aparece en la Biblia también. ¿no? El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Mirad, una vez más, el eterno Dios es tu refugio, Dios donde está en el cielo, y acá abajo los brazos eternos, sus brazos eternos, los que nos amparan, tierra, una vez más, cielo. La coordinación es total. Él, él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye, Israel habitará confiado, la fuente, una vez más, de Jacob de Israel, habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Sobre sus alturas. O sea que el enemigo también tiene alturas imitando al amigo. Como siempre hemos ido viendo cómo las manifestaciones demoníacos eh, y, y tantos cultos que se han hecho y él lo pedía a Satanás que fuese en las cimas de los montes bueno, los enemigos eran sus lugares preferidos y ahora hablemos sobre los ojos de nuestro entendimiento y vamos a ver unos textos bíblicos que nos van a dar aún más magnitud a lo que hemos visto hasta ahora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 Más claro no podía ser el texto, y nosotros tan tontos. Los ojos de vuestro entendimiento, él nos los tiene que alumbrar. Su sabiduría, su revelación en el conocimiento de él. Pero eso también nos está diciendo que miramos desde dentro. ¿Vale? Recuerda aquel famoso...